No olvidemos que la, la cooperación, lo que conocemos Ayuda Oficial al de Desarrollo, surge en un momento concreto de la historia, en los años 80, y es fruto muy directo del neoliberalismo y de los organismos oficiales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, países que defienden el neoliberalismo, porque se han dado cuenta que sus doctrinas económicas están causando mucho daño, en, sobre todo en Latinoamérica en ese momento, ¿no? y son los que empiezan a financiar pequeñas organizaciones, eh, a veces son vecinales, pequeños eh, grupos, y es como empiezan a desarrollarse las ONGs. ¿no? En los años 80, finales de los 80, tenemos el gran boom de We Are The World, los grandes conciertos, todo esto. Y es cuando la ciudadanía realmente empieza a pensar eh, que hay, no basta con dar dinero, que hay que, hay que implicarse algo más. ¿no? Es cuando se empiezan a pedir programas, ya estamos en África, eh, las hambrunas africanas, eh, todo ese tipo de cosas, y pedimos responsabilidades a los gobiernos a los que se le da el dinero. Eh, compromisos en derechos humanos, con la educación, con la sanidad, eh, eh, que no haya torturas, que no haya... Eh, y entonces parece que la cosa empieza a funcionar un poquito, un poquito pero eh, llega China en ese momento. Es cuando China desembarca en, en África y de repente China está dando tanto dinero como Occidente y no está pidiendo nada a cambio. Y entonces muchos países empiezan a jugar con esto. Es decir, bueno, tú me pides que yo invierta en educación. Pero los chinos me están haciendo una carretera o me están ayudando no sé qué y no me están pidiendo nada a cambio y al final el occidente tiene que, que tragar con esto si quiere seguir presente en África porque no olvidemos que siempre eh, la cooperación al desarrollo es un instrumento de poder y de chantaje con nuestros gobiernos con los gobiernos africanos sobre todo hay países como Somalia como Guinea Bissau que el 50% de su, de su presupuesto eh, depende de la ayuda oficial al desarrollo con lo cual o hacen lo que le dicen los donantes o no reciben dinero. Eh, también la presión de la ciudadanía hizo que, que no, se dejase de dar el dinero eh, directamente de gobierno a gobierno, porque se veía que el dinero no llegaba a, a los beneficiarios, que se quedaban en los funcionarios y en, los, en la gente del gobierno, eh, y es cuando poco a poco empiezan a entrar en juego las ONGs locales. Pues más tarde nos dimos cuenta que esas ONGs locales no eran tan puras, sino que muchas veces habían sido creadas por esos funcionarios que antes estaban en el gobierno, que recibían ese dinero, cuando se dan cuenta del cambio crean es que sus propias ONGs, con lo cual siguen, siguen controlando el dinero. Sigue siendo un, un elemento de poder ellos, que reciben el dinero y ayudan a, a familiares, amigos, gente de su propio eh, clan, etcétera, etcétera. Eh, Nunca ha habido realmente un deseo de entrar a fondo eh, de, de poner en orden la, en la ayuda oficial al desarrollo, eh, porque es un instrumento de poder, un instrumento político, un, un, un elemento de control. Eh, ya no vamos a entrar a hacer toda la historia, pero en el momento presente, por ejemplo, y eh, si cogemos el caso de España, eh, los países prioritarios de, de España en África, los que pudieran eh, recibir ayuda antes que otros, es claramente los países del Sahel y del norte de África. ¿Por qué? Porque nos están haciendo de policías para controlar la, la migración. Son los países con los que la Unión Europea está firmando eh, convenios para que hagan de policías. Y después de esos tenemos Cabo Verde, que es un país donde el, casi todo la industria del turismo está en manos españolas. Mozambique, donde el 80% de la pesca está en manos españolas y son países prioritarios. Es decir, priorizamos... donde están las empresas haciendo gobierno o donde eh, nos sirven de, de policía, no la pobreza, no el desarrollo no políticas que deberían de ser realmente para ayudar a estos países a salir de donde están. Por eso digo que todavía a día de hoy la ayuda al desarrollo en África es un instrumento de político, es un instrumento de chantaje y realmente no está incidiendo en las verdaderas causas de la pobreza y no está realmente ayudando a, a estos pueblos a cambiar. La buena noticia es que en estos últimos años, con esto de la crisis, han bajado las ayudas, en la Unión Europea, sobre todo, y otros países, eh, muchos países han cortado su dependencia de la ayuda exterior, eso es lo bueno. A cambio, han tomado más, más, más protagonismo eh, elementos como las remesas, que es el dinero que mandan los migrantes a sus países de origen, o las inversiones privadas, eh, que eso sí están creando más, más empleo, por, si es un empresario el que va, realmente necesita que las cosas funcionen. ¿no? Bueno, estos, estos instrumentos en algunos países están tomando el relevo a la, a la, a la, a la ayuda oficial al desarrollo eh, y es una buena noticia. Es decir, no todo depende de, eh, de lo que da en Occidente. Por otro lado, hoy existen países, los países más pobres, como decíamos antes, que sí dependen mucho de la ayuda oficial al desarrollo, porque parte de su Producto Interior punto de sus eh, presupuestos anuales, depende del dinero que reciben cada año. Yo siempre digo que de, en África, sobre todo, aunque no es 100% así, pero la gran mayoría de los conflictos africanos eh, es porque hay una materia prima que nos interesa a nosotros. Donde no hay una materia prima, no hay, no hay guerra, no hay conflicto, ¿no? Eh, Somalia a lo mejor, podría estar ahí un poco fuera, porque no tiene materias primas como tal, eh, pero hay una cuestión geopolítica de control del, del, de lo que es el cuerno de África, ¿no? pero está clarísimo los diamantes de sangre de Sierra Leona o el coltan de la República Democrática del Congo, el petróleo de Sudán del Sur, el oro, los diamantes, el uranio de la República Centroafricana, etcétera, etcétera. Siempre, siempre hay una, una, una materia prima que, que interesa a Occidente, eh, porque realmente quién utiliza esas materias primas eh, somos nosotros, ¿no? eh, Y date cuenta que quien que, que está detrás de, eh, fina, muchas veces financiando estos conflictos, yo creo, eh, son empresas que les interesa que esto, que esto siga adelante, este conflicto, porque el conflicto significa, que yo saco las materias primas, eh, pago a los, a los grupos armados, pero estoy ahorrando muchísimo dinero, con lo cual puedo tener más beneficios, incluso puedo fabricar móviles más económicos, con lo cual todo el mundo me compra un móvil, porque a lo mejor si yo tuviese que pagar por el Colta, lo hiciese de forma legal, posiblemente un móvil no lo vendría por 200 euros, sino por, por el doble, o por 3.000 euros, o por 4.000 euros. ¿Quién puede permitirse cambiar de móvil con la facilidad que lo hacemos nosotros? ¿Más el ordenador, más la tablet? Más, ¿no? eh, entonces yo creo que, que hay mucha responsabilidad en eso, que, que son nos, muchas son nuestras empresas, que nuestros gobiernos, y en el caso de Europa, la Unión Europea hace mucho la vista gorda en, en esto, sabiendo que tenemos móviles manchados de sangre. Eh, no está haciendo nada, hay, un, hay una ley que se ha aprobado ahora que entrará en vigor posiblemente en el 21, creo que está llena de, de para las, las, los minerales de sangre, ¿no? que no, no lleguen aquí, pero si un móvil no está fabricado, es decir, no podemos importar coltan aquí, que esté manchado de sangre, pero si el móvil se fabrica en China y está manchado de sangre no pasa nada, porque es el producto final. Eh, lo mismo pasa con el oro, por ejemplo, ¿no? Eh, no podemos importar oro de países que están en conflicto, pero si ese, si ese oro lo, lo importa un, un dentista, por ejemplo, para, eh, aunque sean kilos y kilos, como es un dentista, está exento de, de esto. Hay agujeros por todos lados para decirte, pero después los intereses comerciales son fuertísimos. ¿no? Se ha intentado dar algunos pasos para controlar y para poner límites a, a los materiales de sangre, a las materias primas de sangre, pues realmente eh, no hay una verdadera voluntad política en poner fin a estos conflictos. Y después no olvidemos tampoco que que hay conflictos porque hay armas y el tráfico de armas mueve muchísimo dinero tanto legal como ilegal y que los países donde se fabrican las armas y que venden estas armas son países occidentales que los cinco países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas son los principales vendedores fabricantes y vendedores de armas y que después viene España, España es el sexto país en venta de armas que armas fabricadas en España están utilizándose en conflictos que ahora mismo se va a firmar o se ha firmado ya un convenio con Arabia Saudí para conseguir cuatro barcos de guerra, cuando estamos en, una, en un conflicto como el, el, el de Yemen, que Arabia Saudí, que es un país que no respeta los derechos humanos y, y, y está metido en un conflicto, como el de Yemen, es nuestro principal comprador de armas. Es decir, y nuestra ley, la ley de venta de armas española, que es, un, es pionera también es en el mundo en esto, prohíbe la venta de armas a países en conflicto o países que no respetan los derechos humanos. Y, y lo hacemos, porque es, es negocio. Y esto no, no depende del gobierno, que sean de derechas o de izquierda. todos los gobiernos eh, están metidos en, en esto, ¿no? porque mueve mucho dinero. Eh, unimos eh, armas fabricadas en Occidente, materias primas que necesita Occidente, y podemos eh, decir que a lo mejor los señores de la guerra, los verdaderos señores de la guerra, los que están eh, eh, provocando que estas guerras se prolonguen, no están sobre el terreno, que los que están en el son mayonetas, que los verdaderos señores de la guerra posiblemente están sentados en consejos de administración de empresas muy respetables, que reciben premios de empresario del año o de empresa del año y que posiblemente también están sentados en, en consejos de ministros, ¿no? eh, que son los verdaderos responsables de que esto suceda. Es el dinero, eh, los negocios, los beneficios de estas empresas lo que realmente hace que estos conflictos se prolonguen en el tiempo.